Bueno, soy, soy multi-recontra multi millonario. Aquí tengo 500 millones de bolívares. Esto era hace un tiempo, en el año 2005. Esto fue en el 1977. Esto del año 67. Para esta, estaba estudiando yo bachillerato, con esto compraba un kilo de azúcar. El mismo kilo de azúcar cuando salí de la universidad todavía costaba un bolívar. Todavía empezó a mandar este, pero ya habían comenzado a ponerle tres ceritos a la moneda, porque todo alcanzaba para comprar un kilo de azúcar. Había que pagar dos mil. El bolívar se pagaba con dos moneditas de estas. Cuando nos vinimos para acá, para México, 17500 bolívares de estos compraban un dólar. ¿Qué resulta que necesito no sé cuántos millones de bolívares para comprar un piche dólar. <risa> Ridículo, pero me entiendo. Soy multimillonario. ¿no? Bolívares que ni se ven. Feliz día. Hoy es lunes. 9 de agosto del año 2021, va o sea, pasar dentro de un mes, Bien. esa moneda virtual, moneda virtual, existirá o existirá Venezuela. Bueno, feliz tarde.